Listo. Oiga, ¿dónde está mi papá? Ay, yo no sé, salí en las les... y yo no sé por qué orinan y no pueden orinar bien, sino parece que orinaran así. Le toca a uno de damas sentarse encima de los miedos de ellos. Ah. Y usted puje, que ni siquiera es capaz de enseñar a los varones de esta casa a orinar bien. Ah. Es que el papá de la casa y nunca se ve por ahí, eso es como si ni existiera aquí. Ah. Papá, de saber si me da permiso salir. Ah. Papá, ¿qué pasó, mijo? ¿Me da permiso salir? ¿Y ya le preguntó a su ¿no? no señor Pregúntele a ver qué dice Lo que ella diga Mamá ¿Qué? Que si me da permiso de salir ¿Hm? Eso sí pregúntele a su papá Lo que él diga ah, Bueno, listo Papá, mi mamá dijo que, lo que usted dijera Ah, bueno Entonces, entonces sí Y tome más bien esta plática para que se divierta Y la pase ¡Ay no! ¿Cómo así? ¿Usted cómo es de hombre? Qué? ¿No ve es que él me ayuda acá y usted antes lo va a Pero premiar? Él ya dijo que sí Usted dijo que lo que dijera él ¿Y usted le va a decir que sí? Pero él ya dijo ¡Ay, que sí. mire, usted se calla! entonces pues, pues, pues no. Yo digo que no. Y si hace lo que yo diga en esta casa. Si sí, oye, su papá ya dijo que no. Y aquí se hace lo que él no, ¡Esto es trampa! ¿Cómo lo tu viejo? Ay, ¡Cállese, hombre! Y más bien póngase a arreglar que acá hay harto tu que. dijo que lo que dijera! <risas> si les gustó el video, compartan Y si no se han suscrito, pueden poner el dedo. Casi están en YouTube. Ah, okay. ¿Por qué? Vaya vale por la comida, hombre. Ay, no, no quiero. ¿Cómo así? Vayan. Bueno, pues el billeteco que le dio su papá, papito. ¿Crees que yo soy pendeja? ¡Me trae las vueltas!